Yo. Sube la estabilización. Yo, yo, yo. Yo, yo. Yo, yo. en este sitio yo. Yo, yo. Yo. Yo. Yo. No la juegues veterano, mi culo no tiene precio Levanté mi monumento de vivir entre reales Por el arte de ser gangster y llevar rap en la sangre No es algo común que resulte un gran ruido con aptitud Desde el micro hasta Pro Tools Con alante de la cuna no es un grupo, es una crew Tener la razón enferma y es parte de la actitud yeah. Avancé, que se Transés, este gente, el Vita, mi merced Me cuadré para hacer lo que no hace usted G -G -G Elite represente mi caferro, conservo los verbos Duerme en el extremo, vemos que más sí, patéticos Demos como los pies de que temo por de primero que es verdadero Y escapo de tu mierda Escapo de rap, rapper de trapo Me desato porque trato de acabar tu estilo barato Ahora mi químico es más lírico Magnífico que el cínico, ridículo Típico frente al antipo oh, Voy sin estope, slow, ho, oh, oh, ho, oh, oh. ho, ho Siempre quemando en blon Me voy gravity, reality, al fin lo decidí que es un fatality, mortality y lo conseguí ya si crees te hit y de camino siempre MTV Para sentir el real kill de este killer con No puedes de plano, mar en la vano, en el callejón más cercano Cocodrilo en el pantano, devora sin usar más Avancé que ese del CD que aterricé en transef Este gente, el beat mi merced Me cuadré para hacer lo que no hace usted El líder Avancé que ese del CD que aterricé en transef Este gente, el beat mi merced Me cuadré para hacer lo que no hace usted Yeah. El elite, el elite representa G 2015 UDG Bato G elite representa ocho letras con mi unión de gangsters Así es En los controles están más uno produciendo esta mierda Chilo. G -A. 2015 pa -pa -pam -pa -pam -pa -pam. Avancé se es elite representa yeah, yeah, yeah. represen. Avancé, Del CD, avancé, avancé, avancé. Este gente, el Vita mi merced, avancé, avancé, avancé.